Muy buenas a todos chicos y chicas Bienvenidos un día más a mi canal Aquí Bandolero 7.0 Y hoy os traigo este final juego de supervivencia Stranded Deep Vale Es un lugar submarino hay multijugador y todo En fin, nosotros lo vamos a jugar a, a un jugador Primer contacto No lo he jugado nunca, he visto algún vídeo y tal Pero me llama mucho la atención Y vamos a ver Vale hay que estar ahí pendiente de estos consejillos Lanzar objetos hacia adelante, ¿vale? Cinturna de herramientas muy, muy necesario Vale, refugio, ok Me lo he comprado hoy, así que bueno, vamos a ver qué tal Espero que os guste Así que vamos a ver Bueno, está jugando argentina méxico Vamos a ver quién ganará He dejado también una, una encuesta en el canal Para que la quiera responder Bueno, aquí estamos, ¿vale? Vamos a ver El sistema de juego, me imagino que será muy parecido al de Forrest Y algo parecido al Seven Days Today Vamos a echar un vistazo Vale, las opciones ya os digo, se puede jugar en línea y todo, es ¿eh? lo mejor que tiene. Lo malo es que te pide el PS Plus, ¿vale? <ríe> es lo único negativo No entiendo estos juegos, ahí ¡Muy buenas, monarca! ¿Qué tal, campeón? Aquí estamos con este magnífico juego de supervivencia Vamos a ver, vamos a mirar la en de momento Ya os digo que no he mirado nada eh, la, la música estaba muy alta, sí Puede dar algo de ambiente ¿eh? Vale, pero... bajita Vale, y el 40 puede estar bien eh, traducido y doblado al español, o sea que... juegazo, eh, que vamos a disfrutar aquí en el canal Espero... vuestro feedback, vale Venga, aplicamos, ok General Mira, selección de objetos, tutorial Terminar automáticamente Bueno Cámara primera persona No tiene más Vale, lo mismo luego para adelante se le puede cambiar De momento aquí no me deja cambiar A ver, cuadrado, sí, sí, tercera Vale, vale ¿Qué preferís, chavales? ¿En primera o en tercera? Yo estoy más acostumbrado a la primera Desde luego Es la que viene, la predeterminada, creo Fauna, ojo o la, o la fauna. Pasivo Eliminados. Predeterminados. Nueva volumétrica. Bueno. Vale. Aquí tenemos los controles, ¿vale? Atacar alrededor 2 usar. R1, fabricar. Mantener pulsado. Triángulo, reloj. El círculo soltado de El X saltar. Cuadrado recoger. Mirar, moverse, a espacios rápidos, el inventario el L1, equipar rápido mantener pulsado. Y arrastrar objeto con el L2. Bueno, el tirojo eje no, sensibilidad tampoco. Ahí el copyright. Bueno, yo creo que por ahí puede ir la cosa, ¿vale? Vamos a ver. Ok. Pues ya vamos, ¿no? Lo de cartógrafo no sé qué es, tío. Editor del mundo, ojo que podemos editar islas y todo, tío. Semillas y todo. Mundo aleatorio. Isla nueva. En una isla nueva. Aleatoriza el mundo del espacio actual. Bueno, de momento esto lo vamos a dejar, ¿vale? Nosotros nos vamos a jugar. Ok. Venga, vamos a ver. dificultad <risas> ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Un momentillo. No sé qué ha pasado. Bueno, he dado y no he visto las la de estas, tío ¿Qué pasa aquí, tío? Un momentillo Muy buena, Fabián He pillado este juego nuevo Vamos, nuevo Es del 2020 Me lo he comprado hoy Vale, está en oferta Muy baratito No hemos visto nada, no hemos visto nada Voy a salir de aquí, un momentillo, no quiero ver nada En principal Sí, sí Que no hemos visto ahí las opciones ni nada, tío Un momentillo Vale Venga, vamos a ver Jugar Ahí, vale Hombre, mundo No he usado uno ya asistente Actual Dios Y ya le he dado el equipo otra vez Madre mía No veo las opciones otra vez en el avión, otra vez en el avión. <risas> ¡Fuera! <risas> Madre mía, algo voy a liar. <risas> que le da el X comienza la partida, ¿eh? Venga, vamos a ver. Si no la lío. Muerte permanente, ¿no? Vale, es que no estaba mirando las opciones. La fauna predeterminada, ¿no? Lo podemos poner pasiva también. Era más fácil. Y luego no me gustaría... Aquí... Una dificultad el reto. Supone la necesidad de supervivencia. El estado de negativo de supresión de habilidades. A ver. Normal difícil o sea que normal. Vale. Mira la mujer ahí. Vale. Bueno. Pues vamos. Y el mundo... Ah, vale. Pues ser aleatorio. Actual mismo, ¿no? Supongo. Os digo que es la primera vez que juego este juego Así que bueno Luego más para adelante Por los problemas vamos a poner a muerte permanente Y a ver Y la fauna, pues ya os digo Pasivo, eliminado Emitir fauna salvaje o hacer que sea pasiva Vale, aquí eliminamos la, los animales Vale Y aquí pues sí, estarán los animales Comenzamos con animales, venga Empezamos, ¿eh? <ríe> Al final es más o menos igual como estaban Pero bueno Vamos allá Producido un error en el sistema. <ríe> Muchas gracias por el like, chavales. Venga, ahora sí vamos a dejar Fabián. ¿Este lo tiene o qué, Fabián? Vamos a ver, que vamos aquí con nuestro ordenador. Eh, podemos mirar, igual que en el. ¡Eh! Pues ¡No buqueamos! ¡Odio! Oh, ya empezamos. ¡Nos vamos! Bueno, bueno, pero ahí está. Pérdida de presión en la cabina. ¡Madre mía! ¡Que nos estrellamos! Es que tenía muchas ganas de, de jugarlo y de probarlo, tío Llega hasta el bote salvavidas de la superficie Vale, estamos aquí, que nos vamos a ahogar. No, yo no veo nada de... De oxígeno ni nada Dame algo, no me da nada, tío Pues venga Es que no sé si habrá algo aquí, que nos vamos a ahogar, tío Bueno, vámonos Corre, nada Para, para no, para allá no Para allá no <ríe> Por favor, odio oh, oh Bueno, hemos quedado sieno, creo, ¿eh? Ahí hay un poquito de sieno Venga, vamos Vamos, bandolero otra el... ¿Dónde, tío? Por aquí Por donde se abrió el agüero, está claro Vamos, vamos El pelota está muerto, ¿eh? Ver. Aquí, ¿qué? El salvavidas, supongo bueno, bueno, bueno, bueno. Uy, con los efectos ¿eh? de sonido. <risa> Qué bueno. Las lanzas y son bastante bueno. Ya digo, así un estilo al de Forrest y vamos a ver. Supervivencia, me gusta a mí mucho. Estamos ahí también con el 7 Day Today. Pero bueno, me he comprado este, ¿vale? Tengo el remo, con el cuadrado, si quieres remar en el bote. Eh, ¿Dónde está el bote? El remo aquí. El almacenamiento, eh, ¿qué cojo? Todo, ¿no? ¿Qué pasa? Giro objeto. No puedo hacer nada, está ahí como un poquillo bugueado. Almacenamiento, ¿vale? Se supone que lo he almacenado. Ah, a ver, a ver si me. Ancla, vale, podemos echar el ancla. ¿Echamos el ancla o qué? Sí, no, bueno, se me vaya el bote, ¿no? Mantén pulsado. Mantén pulsado para parar de montar, ¿eh? Como lo. Como tiró el ancla, ¿hemos tirado el ancla o no? Me he sentado hasta mi cabeza, tío, madre mía, chaval. ¡Ostras! <risa> ¡Y yo, sal de aquí! ¡Mantén pulsado, dice! Ahora. Hay muy poca profundidad, dice. Pues macho, levántate. Me lo levantamos. Para parar de montar Venga Ahí que vamos Me imagino que se podrá cambiar a... Yo no he visto el remo al final, eh Ah, míralo, donde estaba el remo A ver Me he podido montar Vale Así vi yo el remo aquí Sujeta el remo Trapa acá Si le tengo que pegar un remazo a alguien Pi, que te meto con el remo Mira, está guapo. ¿Hay pececillo? y planta o qué? ¿Esto qué? Que brilla tanto? No, no es un. Es un coral cerebro. Venga, está guapo. Recogemos. Recogemos. Esta mochila usa el, el L1 para la mochila, ¿vale? Esta es mi mochila. Esta es de chapa, ¿vale? Y piedra, hemos cogido. Muy bien. ¿Ahora qué? Se muestra lo que puede llevar y soltar o cambiar entre objetos Las cristianos de los objetos se muestran en el centro del inventario Voy saber usar para fabricar o construir algo Una roca grande, fabricable Fabricable, bueno Vamos a ver, vamos a ver. Eh, Aquí hay algo, un cangrejo ¿Qué te meto? ¿Me ¿Ha he dicho hecho recoger? Ah, que rengrejo. ¿Qué te meto? <risa> Dame la roquita mm, Bueno, no sé, vamos a ver si encontramos algo por la isla El mapa tenemos mapa, ni idea, Recoge dos rocas y dos palos, vale, las rocas ya las tengo no sé por qué me llevo el remo, vale, pero bueno tenemos servir servirá para algo, tío no tengo para correr mira el objeto, ¿eh? herramienta de, de piedra, fabricar bueno, un objeto en tu mochila, herramienta de piedra se me va la barca, tú lo mismo hay algo por ahí en el barco ese, ¿no? Vamos a ver, no veo la hora ni nada. A ver, estamos el de este, tío, el remo. Lo mismo me va a estorbar. Ahora no me deja montarme. Se me va el, el bote. Oh, uh, tiro para allá. A ver, ¿por porque no me deja montarme, tío. No me deja. Un momentillo, tengo planilla aquí en el chat. No me deja. A ver. No sé Me de coge dos rocas y dos palos, vale, me falta un palo Ya me he creado esto, eh, lo mismo Vale Pues hace como dispositivo de corte primitivo aumenta desesperación, vale, vale Bueno, o sé, sea, ahora que hago con el remo, tío Se me va a perder No lo puedo saltar No, de momento no <risa> Que te meto con el remo, no sé por qué lo he cogido, ¿vale? <ríe> ¡Eh! ¡Tenemos un relajo! ¡Casio! ¡Casio, peda! L1, R1, cambiar pantalla, ¿vale? Y lo dice la vida, supongo, la hora, ojo ahí, ¿eh? Caza, cocina Bueno, qué guapo, tío Esto has creado uno Y le ha explorado una Bueno No sé cómo saltar el remo, ¿vale? Venga, vamos a coger más, más roquitas y más palos Vamos, vamos Roquita por aquí Ven Y a buscar palitos Tiene que ver por aquí un montón Vale Ven Vamos a hacer la misión Esto es lo primero Ahí Coge dos La herramienta de pie se hace con una única roca Vale Ostras, que esto no lo habíamos visto La receta del cuchillo sofisticado Aquí lo tenemos Usa el R3 para afilar el receta y compraba tu material disponible Puedes hacer el sogo con hoja fibrosa de la yuca Vale Fabrica un cuchillo usando el sogo con palo Una herramienta de piedra El cuchillo se utiliza para matar animales o desollarla Muy bien mm. Esto se puede hacer ¿Qué Necesitamos fibra, ¿no? Ya, vale, muy bien mm, ¿Cómo averiguar la fibra? Fibrosa de la yuca Vamos a buscar... Búgula. Ni idea... Eh, el cangrejo se lleva el palo... <ríe> Trapa acá... Y palo... Esto me sirve, ¿no? También para hacernos al refugio... Supongo... Bueno, allí hay más isla, ¿eh? Por lo que veo... Bien, bien... Venga, vamos a ver... Ya, ya... Pero ahora... Yo me lo digo... ahora, me lo llevo... Por si acaso le tengo que meter a alguien... <ríe> Ayuca... A lo de ver... A lo de ver lo de vera. La búgula. Dame búgula. Venga. ¿Y la yuca? ¿Dónde está la yuca, tío? Vamos a buscar la yuca. Palmera. ¿Qué te meto? Eso crecerá luego, imagino. Este es que es joven. Y esto, muy bonito. Eh, árbol. Imagino que luego cuando tenga. Árbol. ¿Dónde está la yuca, tío? ¿Alguien sabe dónde está la yuca? Ahora mismo tenemos yuca ya, o okay. qué? Esto. Esto de leña, no, no quiero. Herramienta de piedra, ya tenemos una. Ahí, un momentillo. ¡Ostras! Podemos hacer ahí un montón de cosas, ¿eh? Vamos a ver. Necesitamos hacer soga. Y necesito cuatro de estos, ¿vale? Muy bien. Fijar. Vale, allí soga. Venga, vamos a buscar soga de esta, tío. Palo, ¿vale? No sé, ¿dónde está? Por aquí no me puedo meter. Vale. Cosa extraña, no puede atravesar un matorral, ¿vale? No son de cartón piedra los matorrales, tío. Muy reales no son, ¿eh? ¡Eh! Que puedo atrapar a la palmera, ojo. <risa> Buscaduros algún coco, pero seguro necesito. Que me caigo. Vale, aquello será mi. Bueno, la yuca he hecha, ¿vale? No un problema. La fibrosa de la yuca, ¿vale? Contra lo me hemos encontrado. Búgula, no sé qué. Mm, qué raro. Que no haya. Yuca. Yuca. Que por aquí no creo que haya yuca, ¿no? Por la playa. Para mí joven. Esto no es nada. Agradezco vuestros consejos, ¿eh? Porque el primer contacto Y fijaros que ya estoy atrapado Que no sé dónde está la, la yuca Vale ¿Cómo con la yuca, tío? Bueno, tengo que refrescarme Vamos a ver Déjame aguantar la respiración y Con esto, tío, no me lo puedo equipar o algo Usar Bien Y el, el remo no sé A ver si con esto Pero Me lo he que me refresque o algo Ni idea, tío A ver Supongo que será eso, porque ahora mismo agua no tengo. Me la de algún copo o algo. Aquí qué pasa, que me tengo que ir a otra isla o qué, tío. En buscar la yuca o. Tengo que refrescarme, dice. A ver, la yuca no es esto, tío. Yuca, menos mal. Dame yuca, hombre. Bien. Palmera joven. A ver. Bien, ya lo tenemos, 6 de 4. ¿Eh? 6 de 4. ¿Eso qué? ¿6 es? de 4 4 de 4? ¿Qué quedamos? Venga, vamos a, a fabricar el cuchillo. Ah, no, la soga primero. Fabricamos, ¿vale? Nos un, un objeto. Cuchillo. ¿Y ahora qué? No tengo espacio en el inventario. Venga, hombre, no me fastidies. Vamos a ver. El inventario, ¿qué hago yo ahora con el inventario? ¿Soltar el remo, tío? ¿Qué? No puedo soltarlo. El remo, ¿O que si me quiero ir a... <ríe> a otra isla... Es que no me dejaba entrar al... Al barco, no sé por qué. Tela, tío. ¡Ostras, tú! A ver. Esto aquí, el de este, no pasará nada, ¿no? Supongo han expulsado a saltar Venga. No hay soga. Que tenemos un montón de cosas y claro. Y solo. Palo, que la lo mejor podemos hacer una antorcha para la noche. Cultivar yuca, dice. Comida, una ración. No sé si usarla, comerla. O plantarla. ¿Esto qué hago, tío? Por Dios. Tengo lo de hoy. Venga, me llevo la tela. Vamos a ver con la yuca en la mano ahora. No tengo espacio en el inventario otra vez Madre mía Puf, Ahí hay más tela Jopeta Vale, me solta ese tío, yo qué sé, tío ¿Este por qué tengo aquí? No lo sé Era un arma a lo mejor Era lo vera Venga, vamos a estar por aquí, tío, yo qué sé A ver si puede hacer algún cofre o algo Estoy muy pegado, ¿eh? Estoy bien pegado ¿Por qué tengo tantos palos? Que he cogido... Ah, vale, vale, vale Todos los palos que he cogido Ok Pues sí que he cogido cosas eh, ¿Y la yuca cómo la suelto? Ahí lo pierdo el remo Y todo esto que he soltado también lo pierdo No quiero perder el remo Que se me va a hacer de noche Y lo mismo... Vamos a ver, a ver. A ver, ¿dónde colocaba el remo? Aquí sueta el remo. <ríe> eh, Ahora cómo lo, cómo lo sueto, tío. Ay. Vale. Me mm. lo tendré que equipar. No me deja... <ríe> Qué follón, tío. Vamos a ver el remo. Vale. Dirigir. Colocar. Bien, lo tenemos ahí. Bien Esto aquí hay algo Nada, ¿no? Ok Se ve Bueno, creo eh, tío? Las 4 y 25 Madre mía Sí, sí Lo he dejado y el remo ya Tenemos que averiguarnos algo, tío Más cosas El cuchillo, venga Madre mía Tres horas para hacer un cuchillo Ahora Ahora, ¿qué? Te agacha con el R3 Pela el cangrejo bueno, el cuchillo es sofisticado Ahora los cangrejos se han ido Y más piedra, No sé si necesitaré más, de momento no <risa> En busca del cangrejo, ahora Ahora no hay cangrejo lo <risa> que me gusta a mí pillar cangrejo, la verdad Agáchate Ay, que no le doy Pero qué cangrejo tengo que pelar Mata un cangrejo, dice Pues no le estoy dando, chavales Se me va, tío. Madre mía. ¿Pero ¿Por qué no le da, tío? ¿Por no le da? Ahora. Bien, tío. Desollar. Pela el cangrejo. Ahí lo pelamos. Oh, Bien. Te oh, escaste una, una fogata. Coloco una fogata un de leña Solo para encender la, la leña No sé, tío Bueno, vamos a ver Los palos los he soltado allí ¿Qué hacemos? Aquí tengo dos palos ¿Cuántos palos necesito para Colocar una fogata? Actos de leña Vale mm, Antorcha Muy bien Construcción eh, Vehículos Cultivo Historia Insumible Pues, chavales ¿Cómo coloco la, la fogata? Fabrica un hato de leña Lo mismo está por ahí A ver Hato de leña, venga Vamos a ver Hato de leña Vale Y coloca la carne en la fogata Vale, por si es que no tengo fogata O sea, no tengo Que te meto ¡Ay! Que, ¡Hostia, que pica también el cangreo tío! ¡Qué pica! <risa> ¡Toma, hombre! ¡Ahí! <risa> un bandolero, nadie se mete. ¡Ay! Muy nos da bueno. carne, güey, güey! Eh, pues bueno, esto veremos, a ver, va a ser un problema, como no... Los con la fogata, como ahora la fogata, ¿alguien sabe? Palmera, joven. ¡Ah, oh, fibrosa! ¡Me lo llevo todo! ¡Que se viene la noche! Me venga el tiburón, mira! ¿Cómo con la fogata, chavales? Coloca una fogata ¿Dónde está la fogata? mí no, que viene ya la noche ¿Dónde está mi barca? No sé ya ni dónde está mi barca Estaba aquí, si lo mismo la perió O yo qué sé ¿Alguien sabe cómo me...? Vamos a ver Lato de leña ¿Qué hago con el lato de leña? Acender fuego, realmente rompible ¿Usar? No tengo ni idea Vamos un no de leña? ¿Y solo para encender la fogata? Ni idea, tío Coloca una fogata Giro objeto Fabricación rápida No, eso ya lo hemos hecho No Es esto, tío La otra leña ya lo hemos hecho A ver L2 A ver, refugio fogata Aquí lo tenemos Cuatro palos Cuatro palos Necesito uno más una más, una más A ver Aquí teníamos Esta es mi barca, así que no sé ni dónde ha mi barca, chavales Madre mía, no veo nada Pero vamos, mi barca se ha ido, ¿no? ¿O qué? ¿Y todas las cosas que he dejado se han perdido, ¿o qué? A ver si es que me he equivocado yo de esto No, no me ha subido la marea y no me estoy enterando de nada. Mira mi barca, mi barca se ha ido, tío. Mi barca está allí, en Perpiña. Y las cosas que he dejado por ahí, creo que también. Madre mía, chavales. Bueno. Corre las 7 y 10. <risa> Un palo. Nada, nada, ¿eh? Un palo necesito. Un palo, tío. Ni veo palo ahora ni Perdió los palos Cangreo, ¿no? Que me pica sea que de esto está aquí? ¡Oscuro! Nada, un palito, hombre Madre mía, chavales Podemos hacer un refugio también Pero bueno, no sé, tío Quiero hacer la fogata, fabricar Venga, déjate de rollo, yo tengo el palo ¿Dónde me la hago? Aquí mismo, ¿no? Venga, a encender Vamos a ver A Ven, no, la que Vale, ah, vale, la he dado a rodar ¿O sea, que guapo Vamos, vamos Vamos, bandolero. vamos, vamos, que tú puedes Vamos, vamos, vamos, a hacer fuego ahí! ¡Vamos, vamos, toma, lo tenemos Guay Coloca la carne en la fogata ¿Y por qué tengo todavía el latillo este? <ríe> Dame mi, mi cuchillo, hombre Ven, A ver cómo lo camos esto extinguirnos ¿Alguien sabe cómo coloco la carne en él el... Ahí, como porretea eso Ahí, usar, ¿no? imagino A ver, colocar Güey Tenemos carne, fue un coco de un árbol Ahora tengo que trepar Vale Y la carne se me quemará, tío ¿Se ¿Sí me va a quemar la carne, tú Está ahí, vale, vale, en el palo este Voy a coger Carne pequeña A ver Creo que no se ha, se ha hecho, ¿eh? No Comida, una ración No sé, chavales, si se ha hecho esto, ¿eh? Ah, fibrosa y fruta de yuca Esto tenemos que mirarlo también A ver O sea voy a colocar otra vez, ¿vale? Ahí, lo dejo Y ahora Me pongo el Cuchillo, y me subo a la palmera, ¿no? <ríe> Mantén pulsado para trepar. Mira, dame un coco y no te caiga. ¿Cómo lo cojo? ¿Alguien sabe? Mantén pulsado el X. ¡Ah, mira! Pues ya tengo un coco. Vale, nos bajamos, guay. Mola. Eh, árbol, vale, un momentillo. Voy a mirar las opciones a ver si podemos ponerlo en tercera. Si os gusta más, no sé. El sonido está bien. Creo que no, ya no podemos cambiar nada Mira, selección de objetos Tutorial, caminar automáticamente No la, la nube volumétrica Me gustaría que hubiera un botón Para que te pudieras cambiar de De vista, ¿vale? Vista en primera persona o tercera, no sé No, no lo pone por ahí, ¿vale? No lo pone, así que bueno Trabajo de definición, muy bien por ahora me está gustando bastante, ¿eh? lo, lo pasa que, claro, me tengo acostumbrado a todo esto. Vamos a ver, suelta el coco y limpia con el cuchillo. Ahora tengo que soltar el coco. Vamos a ver. Soltar. Ahí. Eh, y ahora. Ah, vale, tengo el coco. O sea, así me vais tú. Ahí. ¿Me pego o qué? ¿Limpia lo con un cuchillo? No sé. Ah, mira. Vida de coco. Vale, está el coco limpio y bébetelo con alrededor Ok. Aquí a, a la fogata, ¿no? A ver... No sé, esto cuando me la comeré. Lo mismo se me chumasca y todo y me quedo sin carne. Bueno, está guay. A ver qué hora es. Me 9 y 14. No sé cómo ir a Argentina, México. Ok, ok. Me ha costado, me ha costado cogerla. Intentamos ver agua ahora. Ahora con el coco, imagino que subirá. yo oyendo un montón de ruiditos de pájaros. Míralo, tío, los pájaros. ¡Ostras, que son murciélagos tú! ¡Si ¿Sí me van a atacar! ¡Murciélaguillo! <ríe> ¡Agáchate! Vamos a agachar esto, tío. Ahí, con el R3, vale, vale. Digo para que no me vean, para que no me vean. Vale, se van, se van. <ríe> Hasta más aquí el fuego, no creo yo que pase nada. Venga, a ver, coquito este. Ok. ¿Dónde está el coco? A ver. ha pasado, tío? Lo tengo en la mano. ¿Qué ha pasado? Lo mismo. ¿Lo he perdido... Ahora, ahora, vale, vale. Me creía que la había perdido. Consigue cuatro hojas de palmera. Dale una palmera y corta el ramal para conseguir hojas. Puedes dormir y guardar la partida en refugio. ¿Vale? con una palmera Pues esta misma, ¿no? No, esto es yuca eh, palmera Pues tienes a esa, claro La del coco Vamos a por la palmera Bueno A ver si me habitúo a esto Hemos perdido ahí un poco Ah, vale, porque estoy agachado Ahí Decía yo, tío Digo, ¿qué pasa? Venga, vamos a ver. Un poquillo raro, pero bueno Vale Me pego aquí a la palmera A ver si me da... El ramaje Marión Nacha, ¿no? ¿O qué? Esto no se corta ni queriendo ¡Ahora! ¡Ojo, recolección! Hemos subido de nivel, ¿eh? Darle una palmera y corta el ramaje Ahora habrá que cortar esto, me vino, El tronco, habrá que darle aquí ¡Toma ahí! ¡Que se me quema la carne! Te lo decía yo antes Que no, ahora, carne pequeña cocinada Vale, vale, ahora sí Que antes no estaba cocinada, tío Vale, mm, vamos a ver, momentillo Porque tengo aquí otra Y la voy a poner Vale Venga. Bien, subimos a la cocina Avísame <ríe> ¡Se tan amable Fabián, hombre Venga, hay que darle a este Que te pego leche ¿Hemos tuve el coco? Sí, tío, vacío Vale, se puede deshacer la sed o romperla un trozo Ya veremos, a ver ¿No puede hacer un hacha, tío? A ver, bien hacerse un hacha, ¿no? Me imagino Para esto Pero bueno, nosotros ahí a cuchillo Parece que hemos cortado algo Vale Un tronco eh, Este ya no me de deja cogerlo No sé si tengo que cortarle más o qué Tírale el coco otra vez Vale Ok, ya otro tronco Tinchando. Más de palmera, creo que no, no lo sé Palmera corta el ramaje Sí, sí, otra, si necesitamos el ramaje, no los troncos Odio, oh, que se me va Aquí, que se me va el ramaje <risa> Corta ahí, costa, corta Venga El coco me hago una taza, ¿no? Guay, me imagino que lo ha cogido, ¿o okay, qué, tío? este ya no puedo coger no tengo espacio. Si es que ya te digo, si es que vamos muy petados. Me molaría hacer un cofre, es que no sé, tío. Ah, a ver. No puedo hacer cofre ni nada, tío. Tron de herramientas. Ojo, este puede ser interesante, eh. Su casillo. Ah, vale. La carne, me ha avisado, me ha avisado. A ver, cocinada. Me la llevo. Otra, tiene como un pitido como del horno. Hay que estar atento. Vale, parece que está bajando la marea atrás. Otra... ¡Ay, ¡Ah, que viene el murciélago! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! ¡Fuera, bicho! ¡Fuera! Me gustaría tener un arco o algo. Pues estos seguro están por ahí. <ríe> Venga, vamos a ver qué tenemos que hacer en el refugio, chavales. Está la cosa chunga. Una herramienta, hemos dicho que no. Ahí está el refugio aquí? Y por qué no me lo puedo hacer? Bueno, me falta un montón de cosas, tío. Ostras, tú. Una soga, cuatro hojas y tres palos. Madre mía. Qué difícil esto. más que nada por lo del inventario, no por otra cosa. Vamos a ver, una soga. No tengo, no tengo de nada. Tengo muchas cosas y no tengo de nada. ¿Más una antorcha? Tampoco puedo. Eh, no podemos hacernos nada. Vamos a ver. Yo me gustaría, ya os digo, un, un cofre, pero no sé, tío Ok Voy a tener un antídoto ¿La víbora? Bueno, me pique una víbora, pues dime todo a mí Venga, esto es el tronco que parece que no lo necesito, tío Ok Voy saltando por aquí, ahora le lo del Vale, la herramienta Las fibrosas creo que necesitaba, no, no no sé, tío. Ah, sí, para usar la cuerda, tío. Este para usar el esqueje de yuca. Fuera. Y la piedra de momento tampoco, pues fuera. Y este, la chapada de chatarra, fuera. Eh, ahí lo dejo todo. Y la piedra también. Ahí, te dejo. <ríe> que si no, no podemos llevar nada. Espero no perderlo. Ahí me echo ahí... <ríe> Madre mía. ¿Dónde está ahora? Yuka no, tío. Pues si yo había recortado aquí. Hoja de palmera, aquí. Vale, 5 de cuatro. Necesito tres palos. Tres palos y la soga. Ya están aquí otros de los murciélagos. Como matá, que me hará? <ríe> Venga. Madre mía. La soga, ¿no? ¿no? Puedo, tío. 4 otra fibrosa, no voy a soltar yo por aquí. Una fibrosa, Va. yuca. ¿Con qué consigo la? Las fibrosas, tío. No, me ha hecho las cuatro de palmera. La palmera corta el ramaje. Madre mía, el ramaje, la fibrosa. Fabricable. Pero la tengo aquí la mano, anda. Ya está aquí otra vez esto. Pues se me va, tío. Tengo aquí por la milla Ahí, o sea. Vale. Corto otra palmera y me quedo tan pancho, ¿eh? Hacer la soga también, tío. La soga era con la yuca. No tengo que ir la yuca. Ok. Está difícil, ¿eh? comienzo hasta que yo me habitúe a esto a lo... Madre mía, no puedo hacer ni la antorcha ni nada Bueno, al menos vamos subiendo aquí los niveles estos de recolección y tal A ver Coco Me llevo el coco Yo también tenía que hacerlo Palo Es que no lo veo, tío, está aquí la... el material y... Palo Ahora Hay que darle hoja de palmera Vale cortar nada más, ¿eh? A seguir hoja, vale, mire para la yuca o yo qué sé, para cortar también para, para la soga. Madre mía. Tres horas para aquí. Ah, no sé. La de palmera. La de palmera. Voy a hacerme refugio ya, tío. Vale, el tronco ahora me quedo aquí pillado. Vale Vamos a ver Vamos a hacer un refugio A ver si puedo No puedo No me gustaría, claro Refugio, es que no puedo Necesito ahí Soga y dos palos más Madre mía, chaval A ver, la yuca, no había yuca por aquí Yuca Dale Ya, ya te digo me está costando un montón de trabajo. A ver, fui, me falta la soga, me faltan dos palos. Venga. Se me ha roto el cuchillo, no puede ser... Otro que me se me ha... Roto el cuchillo. Totalmente. Uf. Madre mía, ahora se me rompe el cuchillo. <risa> ¿Qué historieta, tío. Eh, no tengo de vale nada, tío. Vamos a hacer la soga para todo y no. <risa> ¿Ahora qué? Madre mía, chaval. Ni la herramienta de piedra me puedo hacer. Voy de mal en peor, eh. No sé. Corto los palos grandes. Sí, pero ahora se me ha roto el cuchillo. Ahora no sé con qué. A ver si puedo coger la piedra. Yo qué sé, tío. Ver, quiero las piedras. Le mm, pego la piedra la yuca. Fíjate lo que te digo. Herramienta de piedra. Fabricar. Bien. Al menos tengo la herramienta de piedra esa. Yo qué sé, tío. A ver. Necesito hacer el... La fibrosa El coco que se me va... A, a, a, a poner malo ¿Te Me imagino me la tendría que comer, digo yo ¿Cómo vamos de, de comida? Fatal y bueno, y de bebida también, chaval Vale pues mira como la otra también Y ahora el cobo, que no sé, ya te digo qué que corto estos troncos o qué, tío, es que no sé Corte primitivo en momento de desesperación Esto me dan palo, ¿o ¿qué tío? Si le pego <risa> Estaba pegándole la yuca va a coger la fibra esta Esto no corta nada, ¿eh? Ahora, bien, bien, tío ¡Ostras, cuántos palos! Bien Gracias, Fabián Palo Palo ya Tengo cuatro palos, por lo menos y A ver, la yuca Si me da la La fibra que necesito Esto ya se me va a hacer de noche De día, que diga Sí, sí Estupendo, muchas gracias, Fabián A fibrosa, bien, bien eh, supongo que hay alguna más Venga, vamos a hacer soga, por lo menos tengo que hacer dos Venga, vamos a ver Vale A soga Refugio, ¿qué me pide ahora? ¿Tío, más hoja de palmera o qué? ¿De verdad? Ah, no, ya lo tengo, venga Ok, lo tenemos, chavales, el refugio Ahí mismo lo voy a poner Vale, dormimos Tutorial completado Después la océano en busca de otra isla para sobrevivir Ya sabía yo que esto era lo, lo básico Es como el de Forrest vale Muy parecido Aquí Dormir, ¿no? Y luego guardamos Ok No, no hay notificación, no puedo dormir A ah, dormir tan pronto, me dice Lo mejor que todavía No puedo, no sé A ver, son las cinco menos 5 ya Yo necesito agua, lo del coco, tío el coco lo necesito ya, ¿eh? Guardamos. Vale. Como me ataquen los murciélago yo ahora. Yo imaginaba, por la chapa esta, pues podríamos hacernos algún refugio más grande o algo, no sé. Vamos, a ver. Eh, me tengo que hacer el cerco de hoguera. Todo esto está muy bien, pero... ¿Se lo pongo o qué, tío? Ah, no me deja. Por lo que sea, no me deja, tío. Por la Resta de chapa a lo mejor, supongo Estaría ahí muy... A ver Cerco de hoguera Ahora sí Ahí me imagino que será mejor, ¿no? Vale mm, ¿Qué más? Yo creo que en materiales ¿eh? Y hacernos el cuchillo, tío No sé si más más de esto, más yuca Para que nos dé más fibra y tal A ver Ya, ya Ah, es verdad, el coco, el coco Pero bueno, me quiero hacer otro, otro cuchillo, tío Otro cuchillito de estos sofisticados Me falta la cuerda, necesito más de esto, Vale Una nada más, necesito Aquí creo que había eh. Una, mírala La tenemos No, oh, tío Ah, oh, fibrosa me ha dado más. Ya me lo podía haber dado la que necesitaba Dale ahí, mandolero. ¿Cómo va Argentina, México? Fabián. Esto no corta, tío, la.. la yuca esta, tío. Lo necesito. Lo mismo le he sacado ya toda la ¿no? Chavales. Luego la durabilidad, bueno, no sé. Mira, ya viene la de esta. Ya extinguí la fogata extinguí Ojo, y queda poca madera, parece Bueno, poquito a poco, ¿vale? Vamos a intentar sobrevivir aquí Lo no que podamos Aquí estaba yo recolectando antes yuca, pero no sé Vale Hombre Porque te diviertes más conmigo aquí Viendo la supervivencia Este no me da nada, ¿eh, Fabián? estás se ha extinguido la, la yuca, tío por lo que me cuesta a mí un árbol, no lo voy a echar abajo. Hay que. No tal ahí árboles, chavales. Primera joven. <risa> la fibrosa. ¿Qué necesito? La fibrosa Dos la de cuatro, tío, cada vez va para menos. A ver, yo no me entero. A ver, yo me entero que no. Tres de cuatro. Esto, tío, que no me da la hoja que yo necesito para hacerme la soga. ¿Por qué? No entiendo. Necesito hacerme el cuchillo sofisticado. ¡Ostras, hacha primitiva! Buah, necesitamos un montón, tío, de, de fibra fibrosa. Y no, no entiendo por qué no me da. Si tengo el inventario lleno. Esto Al final el coco. Ah, Vamos a ver coco. Usar. ¿Lo pongo al suelo o qué era, Fabián? A ver. Aquí mm. puesto que yo me habitué al a sistema Me a ahí, vale Y ahora le pego, ¿no? ¿Así o qué, Fabián? <coughs> Perdón ¿Bebida de coco? ¿La recojo o qué? A ver si bebo un poco, porque si no... Vale Ahí tengo dos bebidas de coco, vale Ah, están vacías Pues hacia las romperlo en trozos ¿Qué hago, tío? O sea... ¿Cómo relleno el agua, Fabián? ¿El agua dulce? Pues... Eh, no entiendo Golpea Ya, ya, claro, el lunes eh, España juega mañana Bueno, es que no sé, chavales eh, vale mm, Vamos a ver, coco este, si lo rompo otra vez ¿O qué hago? Necesito más soga Yo no estoy perdiendo aquí el tiempo Eh... Eh... Saltar, vale, ha soltado, sí y ahora este si le puedo dar ahí más o qué, para que se rompa en pedacitos o algo, creo a ver, una taza o yo que sé, me decía Fabián vale, tenemos dos mitades pulpa de coco pulpa de coco vale, ya tengo la soga por fin, tío no sé qué mierda pasaba con la, con la soga, ¿eh? Ok. Soga. Yo me hace el hacha ya, ¿eh? Fabián, ¿no o okay. qué? Toma el líquido luego golpearlo hasta romperlo. Ya se lo hicimos antes, creo. Vamos a ver. Cuchillo creo que de momento voy a pasar, ¿vale? Está bien para los cangrejos y tal. Pero me hace una chita. Ah, no, no, no puedo. Necesito dos, dos herramientas. Madre mía, tío. Esto va, la cosa complica Venga, me hago el cuchillo Yo qué sé, tío eh, Me haría el hacha Me haría el hacha Necesitaría otro Otra herramienta de piedra, ¿vale? Con una piedrecilla nada más Vamos a buscar una piedra Por ahí por la playa o donde sea, ¿vale? Allí hay piedra o qué pasa Aquí hay una Y el cangrejillo también le doy ¡Cangrejo! A ver si me va el cangrejo Toma, cangrejillo <ríe> Dame el cangrejillo Venga, recogemos la piedra, ¿vale? No sé si he dormido al final o no A ver cómo entró Eh, había algo para recoger o algo Ponía lo que sea Hoja de palmera Para recoger Bueno, pues la recojo Vale Mm. Vamos a fabricar Ahí tengo comida del coco Y luego un vaso para ver Pues eso estaría muy bien Porque necesito agua ya, yo creo Venga, fabrico este No tengo espacio en mm. el inventario La leche que he mandado mm, Vamos a ver <risa> eh, Me bebo el coco Eso de coco Una comida, una ración ¡Oh, Dios, que tiro el de ese, tío Yo me he comido el coco Herramienta de piedra, está para acá la herramienta de piedra, hombre, no la tires. Me queda otro. La herramienta de piedra, voy a fabricar ya. Vale. A ver si tengo sitio en el inventario. Sí, tengo un sitio. Venga. Ahí, el cangrejo también lo tengo que pelar. Madre mía, cuántas cosas, tío. Qué un follón, eh. <ríe> un follón. Venga, va. Que me quiero hacer. El hacha primitiva. Fabricar Bien, tío Tenemos hacha Vale Tenemos hacha Ok, va Derriba un par de árboles ¿Este qué pasa? ¿Esto qué? ¿Se destruye o no? No, tío Este de pega A ver? <ríe> El arbolillo este de pega ¿Y <ríe> pego este? Por probar, ¿eh? ¿vale? Toma Como ¿No lo hemos derribado antes para tener más palos aquí, yo que sé Vale No, los troncos estos también Creo que se podían recoger y tal Tiene durabilidad la... Mira, mira cuántos palos hay. Ok, bien Ok, bien Sí, las otras cosas de la balsa Ok, así la encuentro, tío Vale, recolección Hemos subido de nivel, ¿eh? Pero no sé qué hacer con esto Subida de nivel Vale, cacería, vale, vale Colección a mano con los puños, no sé cómo subirlo A día de la mañana Ostras, los rayos uvas alto eh He estado deshidratado, tío Estoy deshidratado, ojo ahí, eh Sí, tío Necesito lo del coco, Fabián ¿Cómo me hidrato, tío? Urgente Urgente, urgente Entonces, ¿no herramientas tendríamos que hacerlo también me mostró martillo primitivo también y la lanza primitiva. que me la hago ya? Ya me he hecho la lanza. <ríe> Dentro de poco te mueres. Anda, que tú también el ánimo que me da Fabián. Macho. No me puedo comer el coco. No, tío. No me digas. Eh... Me tengo que hacer todavía el, el cuchillo, tío. Madre mía, esto va a ser un suplicio. La supervivencia. Iba a ser más fácil esto, ¿eh? <ríe> no, no. Pensaba bien. Bueno, me deshidrato, Fabián. Me deshidrato. Aunque era con espeto. <ríe> a ver, necesitamos... Me hay algo para recoger agua o algo, tío. Si no... Mar de partida Estoy ahora mismo estoy bloqueado No sé lo que hacer Mira, vale, hemos guardado Partida guardada Necesito beber, pero... Necesito otro coco O algo había ¿Va bien Vamos por otro coco, tío Para desayunar Venga, tengo el coco ¿Ahora qué hago? Dime ¿Necesito el cuchillo con el mismo hacha ya puedo? Estaban mis cosillas, tío La barca se me va a perder otra vez Ah, mira todas las cosas que... de. ¿Dónde estaban, tío? Padre, me, me he venido con todo el desocupado La barca la he perdido, tú La barca la he perdido, madre mía Será era la más importante, tío? La tela No tengo ni idea Palos, ¿no? La búgula esta ¿Hemos plantado qué, tío? Yo para mí que hemos plantado la bula. Ah, que no tengo sitio Vale, vale Uff Que me deshidrato, Fabián No puede beber agua del hermano, Eso sería... ¡Ay, mira el Nemo, tío, por ahí! Qué gracioso Hemos perdido la barca, tío Hemos perdido la barca Se me fue ¿eh? en la noche <risa> Bueno, ahora mismo tengo que empezar algo ir manado O fabricarme otra barca No sé, no sé Dale Toma. Me lo llevo El palo no puedo Porque tengo todo el inventario lleno Vale mm, Y vamos a otras cosas por aquí, ¿no? Bueno que tengo el hacha Espero que no se me rompa, ¿eh? ¿Esto qué pasa? ¿Por qué no se rompe, tío? Quiero quitarla de aquí De hacer aquí un terrenillo más Y no se rompe Pues no bueno, pues nada. No a tener muchas cosas. Esto, tío, te necesito hidratarme. Necesito hidratarme. Pero urgente, tío. Vaya tela. Y no tengo el cuchillo. Ahora vamos a ver ahora. Malacha primitiva. Ahí tiro el coco, ¿vale? Vale, vida de coco. Venga. Bebe bandolero, que te mueres. Pero dice que está vacía, tío. No entiendo. Lo he perdido. No lo entiendo. Me deshidrato, ¿eh? Como no aprender esto de los cocos. Vaya tela. No me cuadra esto, ¿eh? La medicina. Ah. Os me la como la medicina para los efectos del sol. Y vida de coco. Venga, a ver si puedo. Me pego con la lanza. La Al lanzarnos. <risa> Toma estos cocos ahí. Ya te trata lo máximo. Pero es que no sé cómo Tomarlo. Y hay un poquillo. Este también lo tengo que no. Comérmela o yo que sé, tío, pero.. Me deshidrato, eh. La no sé cómo quitármela en este juego, eh. A ver, esto es comida, ¿no? Yo que necesito beber. Pues hacía las aves, romperlo en trozos ¿Cómo las hacía las aves, tío? En serio ya, que me muero La tela ¿Cómo lo hago, Fabián? Meto en la... Un poca de esta, eh bueno, ahora cuando coja la carne del cangrejo, yo qué sé, tío. Si es que la coco, que es que no, no puedo hacer nada con el coco, tendré que soltarlo. O hacerme el cuchillo, quizá, a lo mejor, tío. Es que no sé, ¿por qué no bebo, Fabián? Que no bebo. No entiendo, de verdad. A saltar por aquí. este, la tela, no sé lo que hacer con la tela, la verdad. Esta las la palmera para construir. La fibrosa, va a hacer la cuerda, la necesitamos también o sea, para La chapa ahora la tiraré Donde sea, yo que sé tío. Ah, mira, ahí me hice la durabilidad, vale, vale Ok, 87 Que bebí uno Pero si estoy seco me tengo que beber otro No sé cómo beberlo Tengo que coger más coco Ahí hay otro coco, y aquí hay otro Más cerquita Venga Lo recojo, ¿y ahora qué? ¿Cómo bebo? Indícame, tío, que es que me muero, eh tengo el coco ¿Ahora qué hago? Puedo no me el recipiente O abrirlo cort Cortándolo en el suelo Pues si lo abro en el suelo ¿Se me va el líquido? No, tío No entiendo Usar Así si solo no le hago nada Que me muero de sed Que no, no, no recargo la sed No recargo Tengo el coco Pero no recargo Ah, solo los pelas, claro, pero es que entonces necesito el cuchillo. No me parió. Un momentillo, tío. Estamos ahí. A soltar esto, tío. ¿Cangrejo se me va a poner malo o qué? Pero también lo tengo a soltar. Hay que reconstruir la de palmera. Necesito eso, la fibrosa. Esta no sé si la necesitaré. Es caza con poca durabilidad. Bueno, ya veremos. Venga. Coco, ¿no? Uh, aquí. Estamos. El cuchillo, ¿vale? El cuchillo me pide una soga. A lo primero que tenemos que ir. Ok. Dos de cuatro. Con el rollo de la soga. Venga. Luego a mano también podemos ir a mano, ¿O qué, tío? Son los procesos Los pelas, toma su culo con los pez para comerlo de dentro Ok ya, Pero pelarlo tengo que tener que sacar el cuchillo, creo Vamos por fibra de esta, ¿no? De la yuca, ¿o qué, tío? Madre mía Qué follo ¿Esto me dará hoja fibrosa o qué? Esto ni se rompe <risa> Vamos, Voy a por la búgula ya que estoy Yo qué sé La yuca no crece más esta la de la vera Me voy a morir, tío, de ser Estoy yo aquí tonteando Vale Palo, ¿no? Porque el palo tenemos allí ya eh... Damos la yuca, tío Para la fibra esta y tal, ¿no? Yo creo que Con la palmera no te da fibras también, Fabián ¿O qué, tío? Mira otro coco Necesito coco, ¿eh? ¿Qué me cargo una palmera otra vez? Árbol Necesitamos la, la fibra Árbol A ver, algún árbol que pueda talar Que no puedo talar árbol de estos Son de pega Vaya isla que me ha tocado Ahí, pues ahí te corto Palo que no quiero Un montón de palos Necesitamos las ramitas esas, tío y Tengo la yuca, pero no no va, tío Me estoy ahí cargando esto y no, no va Ya la... El aloe, pero era también para pa el sol Me viene bien Para no bueno, quemarme, que seguro que me estoy quemando Tío, me cargo la palmera, ¿eh? ¿Cuántos cocos llevo? Puedo soltar por ahí, imagino Que si no, no... No cogemos yuca, eh o sea, fibra de esa Es muy grande el árbol, eh Bueno, he soltado palo para no lo que quiero no. No. pues no sé, chavales Yo Me voy a cargar ya una palmera porque No sé si colaja de palmera Voy a cargar el hacha y al final para... La fibra te dan las hojas Vamos a ir palmera Pero puedes cogerla Vamos a ir palmera me Toda esta ramita, no Bueno no sé si estoy haciendo lo correcto o no. Tres hojas de palmera, que no es lo que queremos. Es que vaya tela. No doy ni una, eh. Entonces cangrejitos por ahí. De comida, vamos bien, pero la, la bebida fatal. Una de tres, dos de cuatro. Yo no me entero con esto, de verdad. Hojas de palmera útil para fabricar y construir. Muy bien. ¿Y qué hago con esto? no es lo que queremos. Vamos a ver. Va. No lo acabo yo de coger esto. Si materiales por aquí, yo qué sé. Vale. Pues yo creo que esto no lo. De momento no lo necesito. Yo lo que necesito son estos, ¿no? Las fibrosas fabricable Dice Pss. Fabricable 2 de 4 Vale, la cuerda Dice que no sé qué Vale Estamos en la cuerda, la soga Y no, tío, eh, no No podemos hacer la soga 2 de 4 Vale, artesanía 1 Y voy a intentar soltar esta. La búgula esta. Para aguantar la respiración. Eso será para. Para meternos bajo el agua y buscar. El la fibra la dar la hoja. Esa es la planta que debo cortar. ¿Cuál esta, tío? ¿La hoja de palmera? No. Estoy tratando. Yo para mí quería la yuca la que me daba la de esa. Pero es que. La yuca que tengo esta y no, no va. No me da. Lo que quiero está ya. Así que no sé, me he quedado aquí un poquito ya bugueado. hoja de palmera, no ves. Tengo aquí hoja de palmera. No le hago nada. La voy recogiendo para soltarla otra vez, yo qué sé, porque. Otra cosa. Pues bueno, no hace nada. A ver si me da. No, tío. Ahora ya no vemos nada, ¿eh? Ahora ya no vemos nada. Una antorcha, voy a encender Mucho palo Por palo no va a ser, ¿eh? Madre mía Estamos ya en la noche Aquí me he yo muchos palos, ¿no? Sí Aquí Odio ¡Oh, que está la hacha Trae para acá Venga Palo a punta Una lanza Me voy a morir de sed, tío Yo no sé cómo no me he muerto de sed Ahí está mi fogata Enciéndete, ¿cómo haciendo esto? muera No entiendo cómo era ¿Ahora no puedo encenderla o qué? No, no Uy <risa> <risa> Otro objeto fabricado será la ¿Cómo enciendo esto? ¿Con palo era, no, tío, que qué? Macho, ahora necesito palos no me fastidie. Mira, con dos palitos, yo creo. Con dos ramas, no sé, tío. Ya no sé ni cómo encendió el fuego. Fogata. ¿A quién sabe cómo? A ver. Mm. Vale. Mira con el L2R2. A ver, agachado. Pues no. No tengo ni idea. Ah, con el. Sí, sí. Con esto. El ato de leña, tío. ¿No? Sí, sí. El ato de leña. Venga, vamos. Hacer de fogata, chavales. <ríe> que se viene la noche otra vez. Segundo día. No sé cómo no he muerto ese. No, no, para el fuego era esto. El latillo de leña lo tenía ahí guardado. Venga. Guay, guay. Este. Eh... Eso está por aquí. <ríe> guay. Vale. Mira esto, fruta de yuca Me la llevo Yo creo que se podía plantar y tal, no sé <ríe> No sé ni por qué me la llevo Venga Extinguirnos eh. Momentillo, chavales No tengo el cangrejo, vale, decir sí, el cangrejo lo solté, tío El cangrejo se me va Se me habrá descompuesto <ríe> Averigua <ríe> Y yo la sed No me da, ¿eh? No me da la sed no me da la sed No me da ¿Esto qué? Ahí te suelto otra vez No me da, tío Tenemos ahora mucha arma aquí Vale, los palos al fin para nada. Difícil esto, ¿eh? Para mí, ¿eh? Es que o oh, Dios, ¿no ves? No me acostumbro ni a Bueno Ni a soltar cosas Ni nada, tío ¿Qué todo esto? No, eran de estas Ya es que no sé ni lo que es la las fibrosas Tengo el coco descascarillado Hidratación, tío, dice De verdad, en serio No puedo seguir por Por la fibra No entiende Pelar el coco, pero ¿cómo lo pelo? Si no tengo el cuchillo, Fabián Vamos a ver No tengo... A ver, lo único que tengo es esto el hacha primitiva un... unos coa más... Más piedra Para hacerme esto Una piedra que necesito A ver si encuentro una por ahí Que van a venir los... Mira que Aquí tenemos más resto de chatarra Vale Hacer el hacha... La herramienta de piedra esta Venga, hemos subido ahí, ¿vale? Bueno, algo, algo no Que sé, tío me van a comer los bichos. ¿Pipi? ¿Esto qué es? ¿Pipi? ¿Esto qué es? otra planta? Esta, no tengo ni idea, la tengo en la mano. Vale. Pipi. Ah, esta es para fabricar antídotos, Fabián. Esta es. Vale, vale. Pero, tío, aquí no me puedo hacer un cofre o algo, tío. Estaría bien hacerse un cofre, ¿eh? Para guardar las cosas Que esto de tirarlas al suelo No me gusta nada, tío Pues luego las pierdo Vamos a ver El follón Ahora el pipi, este Soltarlo ¿Vale? Ahí lo suelto Y la lanza primitiva Útil para cazar Cazar Madre mía, chava Parmera Bueno ¿Vale? Ese me ha pagado la guerra Madre mía Vacío, vale, ¿y ahora cómo la lleno, tío? ¿Ahora cómo la lleno, chavales? ¿Alguien sabe? <ríe> ¿Con palo o okay, qué, tío? ¿O con tronco? ¿Ya con palo ok Sí, sí, pipí, dice ahí, pipí, tío Yo qué sé, pipí, pipí Aquí el único pipí que conocemos es el Pipi Estrada eh, Ahora he perdido también la de esta <ríe> el ato de leña aquí está oscuro, tío No se ve La próxima vez lo voy a poner ahí, el ato de leña Vamos a pues. ver Madre mía Es que no sé si tengo que echarle Los palos ahí, tío Sí, mira Reponer, vale, vale Vale, vale ¿Y este se <ríe> No, ese no sirve Ese no sirve el tronquito Pues lo dejamos por aquí, tío, el tronquito Vale un par de palos más Venga, al menos vamos aprendiendo, tío difícil Es difícil esto de la supervivencia, no, pare... no es fácil Venga, reponemos Y reponemos Vale, ya tenemos llena Ahora el latillo Ahora se me va a hacer ya de día Y encendemos alrededor, redor alrededor. Redo. A Por los otros cocos de los árboles, ¿no? Sí A recolectarlos, ¿no? Que vayan Venga, vamos, vamos Vamos, bandolero, muy bien Hemos dicho que lo íbamos a saltar aquí el altillo Y viene la murciélago y me come, come. Ahí la leche Uff Sí, voy a guardar ya, tío Y no sé si dormir, ¿no? No me deja dormir Voy un par de días sin dormir, tío <ríe> Ok ¿Cómo va, Fabián? El de este no me dicen nada El resultado de México Argentina-México momentillo a mirarlo por aquí, el chiringuito Que es lo que suelo mirar yo A ver Aquí Está ahí el Jorge de Alessandro y tal Un momentillo Vamos a ver One moment please. Ahora me deja a grabarse Hemos dormido, por guardo. Vale que Da pendiente lo de la bebida, ¿eh? Estoy. Ahí no ves, me deshidrato. Yo no sé cómo no he muerto. Vale. <risa> Vamos a perder la vida, pero ya. Vos no sabes hacer lo de los cocos. Vos no sabes beberme los cocos. Buena fuente de, de hidratación, pero es que.. Cortándolo en el suelo. Vale, pero necesitaría el cuchillo, yo creo, tío. Tengo las puntas estas, pero no. Vale. Un palo y las sogas. ¿no? Y para las soga. O necesito cuatro fibras. Y no encuentro la fibra. Van 0-0. Argentina, México, van 0-0. Está ahí la cosa chunga. Yo. Yo creo que apostado por, por un resultado de empate. Pero bueno. Está ahí los dos se los juegan mucho. Supongo que apretarán más Resultado, de momento van 0-0 Ok Y otro que tiene que estar muy bien es el Evil West Están jugándolo ahí algunos youtubers Y tiene que estar muy bien el Evil West Yo me lo quería pillar, el Evil West Soga, tío, ¿cómo convierto la fibra? Por Dios Que me deshidrato no le voy a, dar. a la hoja de palmera no le voy a dar. Necesito como la hoja de yuca Para poder coger la fibra, tío Pero no No tenemos yuca Para una huertecilla por aquí, por la isla A ver La búgula esta que no quiero De momento La palmera joven Hay que dejarla crecer Debes dejarlas crecer Luego es un juego submarino Lo mismo con la lanza podemos pescar algo más más suculento O algún peo o algo, imagino Si ¿Sí puedo Cazar alguna gaviota o algo En el farra cazaba gaviotas tío Con el tilachina. En el farra creo que es más, más intuitivo No sé, tío Bueno, tenemos que aprender mucho, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta que es mi primer contacto con el juego Me voy a morir deshidratado, pero bueno el palo ese que será, tío Un barco seguro no me he traído el. Ah, sí. Guay. Pues si me ataca. ¡Echad para acá! ¡Eh! ¡No se ¡Eh! ¡Híjole! Hay un barco, hay un barco, eh. Tenemos oxígeno. Sí, Cuidado con el coco, Con el tiburón. Con el cocodrilo, va a decir. ¡Pez disco! ¡Toma! ¡Que lo hemos cazado! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Hemos cazado un pez, eh! ¡Vamos! pescado ahí lanzado pero bueno toma una sardinilla fabián una sardinilla la vaca quirinado eso que ojo ojo este ¿Eh, meto que no puedo matarlo va <risa> vale este es de lo bueno este es el, el víboro como venga el carnívoro ahora la que me va a dar ¡Ojo! ¡Mero, mero, mero, mero! Voy a poner mero, voy a poner mero, chavales Estos atacan, eh, cuidado Cuidado Los tenemos, ¿y ahora cómo lo saco, tío? ¿Cómo lo saco el mero este? Chavales Wow, wow ¿Cómo saco este mero? ¡Ay, aquí! Arrastrándolo, a ver, a ver Creo que arrastraba, eh no sé cómo, tío No, esto es para lanzar la, la lanza momentillo ¡Oh, llevo voy a ir pedisco ¿Yo que me quiero llevar este? A ver, ¿lo podemos pelar? A ver, tío <ríe> No momentillo Con el hacha Nivel físico, level up Bien, supongo que será puede estar andando aquí no no, Fabián. De momento no. Yo creo que me lo tengo que sacar para, para la playa, tío. Creo que había una manera de agarrar o algo. Ahí, no. ¿Cómo me llevo el mero, tío? ¿Alguien sabe? Hemos cazado el mero y no me lo puedo llevar. Eh, no. A ver, un momentito. Ah, bueno, ahora. Guardar la partida de un refugio Vale, vale Opciones Un momentillo mm, Controles A ver ¿No ves? Mantener pulsado a Arrastrar objetos Con el L2, tío Vale Así que Voy a intentarlo Pero es que no No me lo puedo llevar Estoy intentando Atraparlo con el L2 Mantener... Agarrado ahí. ¿Me lo llevo? Sí, sí, tío, me lo llevo. Me lo estoy llevando. Marcha atrás, no sé para dónde voy. Madre mía. No está mi isla, tío. Ay, que no puedo que me van a. Me va atacar el coco. De... El... el tiburón. El tiburón blanco me va a comer con el mero. Ay, que me come. Esos ruidillos que son, tío, los. Jopeta. Murcielaguillos son. Y ahora hemos llegado aquí al barco. A ver. Tío, así me voy a ir de isla. Con el mero. Que creo que la agarra con el No era muy mal, pero bueno, yo mientras me lo lleve para la isla. Que voy marcha atrás, tío? ¿No podéis poner marcha adelante? Creo que sí, ¿eh? A ver. Esa es nuestra isla. Y luego otra cosa, tenemos que recuperar la, la barca, tío Madre mía, qué mal Trae para acá el mero Trae para acá Ya tenemos un mero gigante, chavales ¡Ojo! Arrastrando ahí A ver A ver, no tenemos el cuchillito A ver con la de esta No, no me da la opción Creo que tiene que sacar el cuchillo, tío me lo llevo para allá, tío ¿Puedo o no? ¿Me lo llevo qué? Sí, sí, me lo estamos llevando Vale, vale, me lo llevo Me lo llevo <ríe> Me lo llevo, atrás para acá, atrás acá, mi Mero Me lo merezco <ríe> ¿Qué os parece, chavales? Hemos pescado un Mero A ver si puedo entrar a la base Mero gigante, ¿eh? Y unos peces discos también que me he llevado Vale, lo llevamos Ostras, tú, se pondrá malo esto, seguramente Pues aquí lo suelto Menos gigante ¿Qué tenemos? Madre mía, chavales A ver si pillo la soga, por Dios Y con la tela no podemos hacer nada, de verdad A ver Fabricar Tío, esto de verdad me tiene ya De verdad eh, inspeccionar oh, fibrosa, 2 de 4 muy bien bueno, se puede hacerme el cuchillo, imagino Martillo primitivo, un montón de cosas Vale, otra caña de pescar, qué guapo ya, ya me ha ganado el juego, tío Tira el coco pelado en el cuchillo y bebe su jugo Voy a ver si puedo Toma, ha ganado, eh, el tridente de pesca, ostras Tío, mira tela Tela Podemos hacerla también con fibra y no sé qué más Vale Que al tridente de pesca con un palo, tío Flecha sofisticada y todo, mamá mía, azada bueno, bueno, algo primitivo y todo, Fabián, esto es la leche, tío, flecha, bien, bien Bien, tío, cinturón de herramientas necesitamos también, tío Míralo, la tela y la soga, pero es que estamos atascados con la soga, eh Claro, tío, trampalazo para pájaros, este qué guapo, tío Un gancho, no sé para qué es el gancho, tío un He chuligero, ostras, tío, cuántas cosas, tío, de construcción tenemos ya Hubiera con espeto Muchas cosas Destilador de agua, tío, para eso es, tío, madre mía Pero, tío, muy difícil, ¿eh? Con el de forre lo hacíamos más fácil todo esto Un anillo de supervivencia, bueno, bueno, humador de carne, claro pues hace el... Todo esto lo, lo voy a tener que guardar por aquí, los materiales Vamos a ver la yuca tenemos. Mira dónde está mi, mi cangrejo, tío. <risa> Trapa acá. A ver. Es que con esto no va es a Necesitamos la yuca, tío, pero... Vamos a ver. Qué suelto aquí. Estoy petadísimo. La tela que ahora mismo... Está bien la tela, ¿eh? A ver ahora los peces. Disco esto. Ahora tiraré. A fibrosa, ¿no? O sea, lo que necesito. A fibrosa... Fabián, me dicen lo del DS, pero es que no sé beber del, del coco, ¿eh? Voy a intentarlo otra vez Es este, ¿no? El coco Vale ¿Y ahora qué? Me meto aquí con el cuchillo Que no bebo, ¿eh? ¿Lo ves? Y vida de coco Vale Venga Un momentillo Que estoy frito, frito, frito el SPF no me acuerdo qué es Supervivencia, no sé Vamos a ver vida de coco Vacía, es que me dice que está vacía, a la vez Es que la, la liamos, parda, tío No puedo bebérmelo Esto a mí no me, no me convence Ahora el coco y bebe su jugo ¿Cómo? Pues bien, le estoy dando la realidad Y no, no, no hace nada A ver A ver, a ver Si yo me entero O es que no me entero Usar Mantener pulsado Lo ves que no dice nada, tío Usar Estoy intentándolo usar Saltar El la, No ves que no consigo beberlo qué he hecho Tirar un coco Ah, bebida de coco, muy bien Ah, tengo dos bebidas Pero es que no bebe, Fabián No bebe. Yo está lloviendo, tío Ahí podríamos haber recogido agua, tío En el recogedor de agua El pescado este se me va a poner malo <risa> eh, La fogata vacía No sé qué me ha pasado, se nos ha ido claro el, Los palos, bueno, ahora tenemos que recargar como una prenda de los cocos me, me muero, Fabián Creo que es la fruta de la yuca, ¿no? Ponía o yo qué sé No bebo me estoy dando ahí no bebo A ver André pulsado fabricación rápida A ver, pero Usar con el R2 pero no. No me dice ahí cómo beber. Pero no entiendo cómo beber. Vale. No entiendo, tío, cómo beber, coco. Cachis. lástima, tío. A ver. Encima la fibra que nos sale. No me puedo hacer cuchillo. Tiene la antorcha. Bueno, si la antorcha sí podríamos con un palo y una, una tela Martillo primitivo, me, me imagino que será para arreglar Vale Pues bueno, pues estoy perdido, ¿eh? Vamos a ver No puedo beber Vida de coco, muy bien tira uno al suelo, ¿eh? de coco pero no me dice Si me va el agua Es que lo voy a perder Yo esto no me entero, vale Pelar el coco No, ya no puedo pelarlo Antes me decía que sí, creo A ver si A ver, todo es Aprende Vale Ahí, el trozo de coco Es comida, pero no es No es bebida No sé Vale, me lo como muy rico Y muy rico Vale, pero no No pillamos hidratación, tío Algo nos falla no, Yo creo que el cuchillo Es que no lo entiendo Pues... Porque no nos da más, más yuca Más fibra, tío Podríamos ir a por la balsa, a ver si la veo Ay, debería saltar algo, es que no sé, tío Entre abrirlo, cortarlo en el suelo Esto es un pez pequeño, me lo como solo No me deja comérmelo el pedisco como al final lo pierdo. También. Cerco de hoguera. Y el otro donde lo dejé. El latillo. ¿Has perdido el latillo. No, si yo lo he visto por aquí. El latillo para encender la hoguera. Lo mismo le he pegado una patada y lo me han dado al quinto pimiento ahí está. No se ve. Bueno, suelto por aquí. La sardina y el pedisco, ¿vale? Para después de coger más, yo qué sé. Y vamos a intentar y a por que debería de para talar árboles este para momento desesperado que yo creo que hacía eso con la yuca, pero es que no no tenemos, esto tiene que crecer más y luego la barca la hemos perdido. Pss. La barca la he perdido. Y luego mapa tampoco tenemos, la verdad. Varios problemas De supervivencia Toca Madera Tablones pues Supongo que me harán falta Los mismos han venido en la costa Y si nos vamos para aquella isla Los mismos morimos sin barca, ¿no? Palo No veo nada chaval así reseñable Y aquí plantas No va a haber a ¿Sí puedo Pillar aquí un poquito de oh, Fibrosa, bien, bien 3 de 4 ¿eh? Pues bueno, venga Vamos a pillar otra palmerita joven ¿De estas, tío? Si se le mal Esto no se puede coger larga estas para Un coral, ¿no? No, cogéis corales, chavales Qué guapo Habrá que hacer su Submarinismo Qué guapo, tío Promete mucho, ¿eh? Si logro salir de aquí De... De este bus que tengo Me falta una fibra En la yuca esta, no, no sale nada De fibra Ni palmeras jóvenes pues, Mira yuca Voy a romper esto y no 5 de 4, venga Lo Tenemos ya para so A ver, que no me entero yo, eh 5 de 4, vale, vamos a ver Que agobio tengo, tío Venga, vale. Tenemos la soga. Un palo. Ok, vamos a hacer ya por fin el cuchillo. Otra vez, segundo cuchillo, el otro lo rompimos. No tengo espacio. Muy bien, perfecto. Venga, qué vamos a soltar. Motoría de materiales que tengo aquí ya. Chavales. Ya digo que me, me gustaría eso Eh, vamos, este <risa> ¿Qué follo En serio Es que Y vamos a necesitar más cuerdas Vamos más cuerdas Y ahora suelta tú la hoja fibrosa por ahí Y pierdela No, ahora voy Ahí, suelta No, lo mismo sé sí. Sí, pues, el palo me lo va a pedir Esta es la que quería soltar, ¿vale? El palo lo necesitamos Vale, tengo ya el cuchillo Venga, ahora ve el coco A ver si me sale del coco, yo no sé, tío Vale, si es este o okay. qué Este no me lo puedo comer Soltamos uno por aquí Creo que perdí un coco, pero bueno, no Este de coco vacío, ¿lo ves? Que es lo que no entiendo, tío, dice que está vacío A mí me lo he bebido ya No entiendo, chavales Lo del coco me tiene ahí un poquillo Vale A ver Nos va a dar pulpa no, Nos falta lo de la bebida, tío Que no sé cómo verlo, eh Y este, ahí Mantén pulsado para deshollar, chavales Vamos a deshollar un mero gigante, madre mía <risa> oh, gross. Buala, chaval Este me va a dar un montón de carne ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo que se me va lo Hemos perdido, lo hemos perdido, pero bueno, hemos cogido ahí dos de carne, ¿no? Vamos a verla ahora la una hoguerilla, ¿vale? Vamos Unos palitos por aquí Para rellenar la hoguera Y el, el latillo Ahí, y ahora vamos a cocinar, ¿eh? eh del otro no, pero vacía, vale. Mm, palo. Ahí, reponemos. Dos, tres y cuatro. Y ahora, el latillo. Encendemos. Toma ahí, movimiento. ¡Vamos! Ok Tengo que dormir y todo En fin, lo del agua tenemos que arreglarlo, eh Cuesta oh, trabajo, eh ahí voy <ríe> Venga, suelta el latillo Ahí ¿Qué más? Ahora es la carne de De mero Hay que equiparla Vale, habría que hacer también lo otro, carne mediana Es que había antes ahí una cosa para construir, tío ¿Dónde era? Este hubiera con espeto, tío. Ah, más cuerdas, más palos. ¿Vale? Y luego el destilador de agua. Tenemos que ir a por esto, pero urgente, tío. Sé que con los cocos podremos, so podremos sobrevivir, pero como no me sale, pues. Venga, vamos a echar ahí. ¿Vale? Toma ahí, filete ahí bueno. De mero. ¿Tendremos más cocos? No sé. Ya os digo que no... No sé por qué no me sale lo de pelar el coco, ¿vale? Es la musiquilla, oye. Ahí, todo triste. Estamos solos. Necesitamos una compañera. Vale, pues no entiendo la ayuda esta porque no... Más. Más cositas. Venga, de supervivencia y tal. A ver si nos avisa ahora cuando eso... Vale, cuando esté saltará. Y coloco la otra. Vamos a ver. Construir... Esto no, voy me engancho No sé para lo que es, la verdad Uy, Fogata, cerco. Yo iría por esto, tío, la verdad, tío Mador de carne, muy bien, todo eso muy bien Pero destilador de agua ¿Y qué nos pide, tío? ¿Qué nos pide? Vamos a ver, ¿esto qué es? Recipiente de coco, 0 de 1 Ostras, pero que irá con cuerda a lo mejor la de palmera, ¿vale? La soga, la tela. Y tres rocas. Bien, hemos subido a la cocina. Pues necesitamos el rollo este, ¿eh? De coco. De piente de coco. Claro, pero, me dio antes Fabián, pero no. No sé, tío. ya esto. No, todavía no. Vale. Mm. A ver cómo hacemos el coco este. Estilador de agua me pide el coquillo ese Estoy buscándolo, ¿vale? Pero no lo encuentro para hacernos el coco A dos Parte No entiendo Si es que tenemos que subir algún nivel más ¿O qué? ¡Ay, loco consumible es, tío! Que aquí no habíamos llegado Madre mía, cómo estoy Una soga, tío Una soga y un coco entero, tío Madre con esto nos podemos hacer venda Está difícil la supervivencia en este juego, ¿eh? Por lo menos a mí, en principio Hasta que le coja ya más el rollo esto Bueno, si tarda Madre mía Pues ya podría haber hecho una sardina Voy a saltar este, yo creo, no sé Pedazos de carne que tengo no Hay un coco Vale no me lo puedo comer, no puedo pelarlo como yo quiero. Y no sé. A ver. Una soga, necesitamos la soga. Pues más fibra de esta, tío. Ay, madre mía, con la soga y los rollos. Ya <ríe> hemos soltado uno, ¿no? El pipí. <ríe> la de palmera, ¿no? Tengo que estar atento a la carne sigue pues sí que tarda, ¿eh? Sí que tarda Yo sé que solté uno de... Creo... O oh, fibrosa Bien, ya tenemos O oh, fibrosa La recojo Con la carne Cocinada Estupendo Y no me molaría poner el coco ahí Que viera el agua o algo En fin Voy a poner otro trozo, ¿vale? Tengo también que apelar cangrejo y todo. Bueno, bueno, bueno. Venga. Voy a soltar mientras el cangrejo, yo creo. Aquí al lado de. A los peces de disco, ¿vale? Ahí lo suelto. Este me queda otro trozo de coco para comérmelo. que no sé, tío, lo mismo. Así. Vale. Ahora es eh? a nueve y media. Bueno, ahora para dormir, SPF no sé si será cansancio o algo. Y bueno, me como el otro. La carne también. ¿eh? Aquí hay que. Vale, tengo poca vida. Yo creo que es por la hidratación. Yo creo que es por la hidratación, madre mía. Guau, chaval. Como no aprendan lo del coco. Aquí un coco Tengo el Vale, ah, habrá que soltarlo Así lo puedo pelar Que si no No sé, es que no entiendo cómo me ah, Yo quiero pelarlo, pero no Y si le pego, pues no No es lo que queremos Me tenéis que enseñar a Vale Voy a la barca, la he perdido mi barquita, no, no echamos el ancla Y al final la perdí Bueno Estoy muy solo <ríe> Y no sé, tío vamos a, subir a, una guera, a ver si vemos algún coco más Que creo que no tiene Yo no he visto esto, muy grande Esta palmera Voy a pegar una talega de aquí que ahora no, tiene coco Sí, sí, tiene coco Pasa que no se ve <ríe> Molaría que darle la huerta o algo A la palmera, pero no Bueno, pues tira para abajo, bandolero Ok Y bueno Más fibra, tío Soga Dormiré y yo qué sé Otra cosa A ver, voy a esperar a que recoger la carne, vale ya lo que me faltaba, perder la carne. Y equipar el hacha. A ver si podemos coger más fibra, tío. La yuca está. Debería darnos bien, bien, bien. Hemos cogido ahí, no sé cómo, pero hemos cogido ahí de, de un porrazo. Venga, fabricar soga, tío. Venga. Soga es que necesitamos un montón. Palmera joven. Este pego leche No quería la de esta, pero bueno A ver si me ha ido por aquí Por debajo o algo No parece Bueno Vamos a nuestra guerrilla Ok A esperar ahí Y vamos a ver Que necesito Hoy Cogemos aquí Mediana cocinada Y la hoguera pues extinguimos ¿Vale? ¿Para qué vamos a tener ahí gastando luz? <ríe> gastando combustible Mientras no tenga frío Ni me ataque a los bichos Aquí lo bueno que no hay en ni nada no. Un espero que no me ataque ¿Vale? Mm. Mm -mm -mm. Eso me interesa, algo primitivo Todo eso me interesa el cinturón, por supuesto, tío ¡Joder! ¡Qué bien estaría el cinturón, chavales! ¡Ay! de lazo Este destilador, ¿vale? Yo estoy con este Ahí Pues venga Uno de tela, tres de piedra ¡Hostia, el coco, tío! El coco Ah, vale, un momentillo Aquí, despiente de coco Venga, fabricar. Bien, tío, ya tengo recipientes de coco. Ya tenemos. Bueno, pero ahora lo malo que necesito más, más fibra para hacerme otra soga. Madre mía, chavales. Ya hemos perdido la soga. Aquí, ahí, fabricar. Bien, tío. Es que no sabía que ya tenemos que ponerla en dirección ahí. No sé por qué. No sé. Vale. Caso que la tenemos hecha Venga, fabricar El Aquí, destilador de agua Vale Uno de tela Venga, a ver dónde está mi Mi tengo bueno un pimiento aquí A ver dónde ha soltamos. Uno de Palmera, vale de Tela y ahora faltaría la piedra, tío no tenemos piedra. No veo pimiento ahora. Tres piedras. Venga, piedrita. Hay por aquí, por el suelo, ¿vale? Así que bien. Eh, no he cogido la tela, ¿eh? Pero bueno. que estamos... Ojo, oh, tío, los murciélagos. <ríe> Como que la murciélagos ahora. Yo aquí por mitad de la noche. Dame piedrita. Ya podía venir mi... Digo, a ver si esto da piedra, pero no ¡Mi barca! ¿A quién maneja ¿A mi barca? ¿A quién? Nada, no Esto me daba... Eso, pero bueno La dejaremos, a ver si crece Venga, otra piedrita, la tenemos ya, chavales eh, Buah La tenemos Ahora la tela, vale ¡Ay! Esto que ha sido un cangrejillo Aunque... Okay. <risa> Espero <risa> Espero que sea el cangrejo A ver, me tengo la tela Bueno, aquí Lo tenemos Y ahora a fabricar Destilador de agua Ok Venga, chavales, ¿dónde lo ponemos? ¿Qué me aconsejáis? ¿Y cerquita el refugio, no o qué? Ahí para beber agua. Fisquita. Bien, tío. Ahora solo que espera que lleva, ¿vale? <ríe> y si me enseñáis a coger coco, o sea, a beber coco, pues ya estaría yo, ya, vamos. La, cuca, la yuca quedaba. Cosita rica, ¿no? Podríamos intentar hacer también la hoguera, la antorcha, pero bueno. Vale, yo creo que es buen momento para irlo dejando por aquí. Vamos a dormir. Ok es necesario también o malo la hidratación a ver si aprendemos chavales a ver si ahí con mira mantener pulsado para beber ostras tú que hemos bebido agua una rayita tengo <risas> ¡Qué bien A 7 menos 20, 12 de abril del 2023 como lava los relojes estos yo lo usaba mucho luego ya me harté ya, ya no pero bueno, aquí guardamos, ¿vale? Y partida guardada, hemos subido otra noche No está mal, poquito a poco Las nubes ahí Y bueno, pues intentaremos, ¿vale? Seguir sobreviviendo Aquí en esta islita eh, Espero que os haya gustado, ¿vale? darle like, comentar, suscribiros al canal si no lo estáis Activar la campanita para que os lleguen todos los... Las notificaciones, ¿vale? De mi canal Y podréis seguir nuestro, Los vídeos Todos mis vídeos Venga chavales, espero vuestro apoyo aquí para hacer una buena serie Del Things. Venga, un saludo para todos ¿Quién ganará? México-Argentina Argentina-México, ¿quién lo sabe? Venga, España Que gane España, arriba España Vamos Españita, arriba A ganarse Mundial Ahí, saltando un saludito, chao chao, feliz fin de semana para todos. Nos vemos en la próxima.